Vamos a cambiar de información, hablemos de estos datos que he preocupado evidentemente por las cifras que se registran de feminicidios y también de violencia hacia la mujer en los últimos meses. Las cifras son alarmantes. No tenemos un, un, acento, un número. Actual, pero sí tenemos eh, un índice superior a otros delitos, ¿no? me refiero que, que los delitos de feminicidio o de violencia hacia la mujer han rebasado en índices a otros delitos, a otras denuncias ¿no? y es una preocupación a nivel nacional porque en realidad estos delitos eh, son recientes y rebasan los límites de, de las denuncias.